al fin del afán Isla Múcura y estamos en uno de los mejores hoteles de Isla Múcura como, como a compadre, que nos está acompañando y estamos disfrutando, apenas acabamos de llegar, no hemos hecho el check todavía pero ya nos vinimos a mirar este paraíso que está en Colombia esto no es Hawái, está en Colombia tenemos una hermosa barrera coralina que está por allá iremos a caretear más tarde y tenemos una isla tropical sabrosísima y hay que disfrutar de este paraíso esto es un paraíso esto mejor dicho aquí se esmeró dios un ratito se quedó un ratito trabajando bueno yo no sé qué tanto suene el viento aquí, pero bueno Esperemos que grabe bien. Estamos en el Hotel Club Mucura Club Hotel y este es nuestro segundo día. Acabamos de ver el amanecer. Fantástico, maravilloso. Vamos a ver el plancton luminiscente. Tengo muchos sentimientos encontrados y quiero entender como en este paraíso se puede manejar un negocio y ser rentable al tiempo teniendo las carencias que puede tener la distancia del continente de una isla de estas? Si bien no es mucha, porque son solamente unos 40 minutos en, en, en lancha, eh, si se hace un poco complejo, supongo. Por eso voy a invitar al administrador de este hotel a hablar con él, a ver qué, qué nos puede contar de cómo hacer que todo este paraíso y toda esta experiencia para los huéspedes y para los comensales del restaurante sea una experiencia maravillosa, pero también que sea rentable para el negocio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Consejos de Marketing Gastronómico y hoy estamos desde Isla Múcura. Estamos con Daniel, él es el administrador del hotel Múcura Club Hotel. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenidos. Qué gusto. Bueno, vamos a hacer esta entrevista porque ahorita, como les comenté temprano, me pareció fantástica la manera en la que se está manejando este hotel, dada la distancia. Eh, y pues me pareció muy pertinente comentarles cómo... Eh, se maneja o cómo podría hacerse de la mejor manera eh, la administración de un hotel que, eh, que nos da una experiencia inolvidable porque así fue, se los recomiendo okay. muchísimo eh, pero, pero también desde el punto de vista desde el empresario, cómo hace que ese negocio sea una muy buena experiencia pero que también eh, sea rentable claro bastante. bueno, primero que todo cuéntanos un poquito cortito la historia del, del hotel y y de la, de la isla, pues también. Claro que sí. Bueno, mira, eh, el hotel, este hotel, Mucura Club Hotel, fue uno de los primeros hoteles que hicieron en la isla, que tiene mucha tradición. Eh, ha pasado por diferentes administraciones. Y bueno, ahí vamos. Siempre el tema, digamos, del, de mantener una infraestructura en estos sitios tan remotos, donde el salitre los golpea bastante, eh, la el intemperie, el clima, es un poco complicado. Y Pero bueno, a ah, raíz de los años, ahí está. Además que esto, el... es, esto es una, nos contabas temprano que esto es una reserva natural. Sí, estamos en islas. Parque Nacional. El, el parque... parque Nacional se llama Parque Coralino de Rosario y San Bernardo. Estamos en el sector de San Bernardo uh -huh. y eh, justo en una isla que se llama Isla Múcura. Isla que hace parte de diferentes tipos, eh, ocho islas que están en este sector de San Bernardo. Eh, nos queda muy cerca Isla Tintipán, el islote Santa Cruz, que es una isla artificial, pero es una de las islas con mucho reconocimiento. Es la más poblada del ¿no? mundo ¿no? por ¿no? metros cuadrados. ¿no? ¿Cuadrados? Eh, y Múcura. Múcura es una esa, famosa, la sí. la sí. de las más famosas, junto con Isla Palma. Con Isla Palma. Y ya hacia la parte de atrás de Múcura tenemos otras islas que están Saizen, Panda, Mangle. Eh, cabruna, que ya es la última isla. La última. Allá, bueno, allá y, este, ¿y este hecho de, de ser parte de un parque natural afecta negativamente o positivamente a la hora de administrarlo y a la hora de, de, de tener pues, acceso a las cosas que necesitas para, los, claro, para la gente sí. que viene aquí? Bueno, es una tarea un poco difícil, porque bueno, siempre por estar en un parque nacional tenemos que cumplir unas, unas características muy importantes, digamos, el tema del plástico. Aquí el tema del plástico dentro de un parque nacional está prohibido. Estamos haciendo un proceso de poder cambiar ese tema, pero a veces la gestión, ¿te has dado cuenta? Como sí. les explicaba, el agua aquí es muy difícil. Es y agua es, es muy difícil. Uh -huh. Entonces, y hay, costoso. Y costoso. Entonces, hay, hay proyectos, hay iniciativas de poder de pronto en un futuro tener una planta desalinizadora. Desalinizador. Pero por ahora estamos haciendo algunas gestiones, eh, pero siempre, siempre la, el tema de, de poder hacer eso, esas compras, bueno, por estar en un parque nacional también nos limita mucho, digamos, eh, la responsabilidad que tenemos con el parque. Uh -huh. Esto es una reserva coralina, tenemos mangle, tenemos un ecosistema muy importante que, que nos rodea tanto Mucurá, Olindote, claro, uh -huh. Santa Cruz o Tutipán. Y que es. tú terminas siendo responsable por las cosas que puedan hacer tus invitados. Exacto, entonces digamos, pues, tú lo viste El, cuando la, hicimos la charla de bienvenida pues tratamos de enfocarnos de que, que la gente entienda que cuando nos se concientice, estamos un parque nacional, no es como ir a, a hacer turismo a Cartagena o a hacer turismo en Tolú, que es muy diferente, aquí la basura también es muy importante, digamos hace tres años, se inició una campaña que todavía se mantiene que es cero basuras en la isla, si, si te lo traes, llévatelo ese uh -huh, tema. Uh -huh. Porque, digamos, otra, otro otro problema. Yo te iba a preguntar, ¿cómo hacen en, una, en un, un espacio de, de, de vivienda y de trabajo ah. tan limitado para manejar los residuos? Los orgánicos me imagino que nos se sabemos, trabajan como composta, pero bien. los otros, los otros. Es un poco complejo. Bueno, nosotros eh, nos eh, trabaja una empresa, ¿cierto? Desde Cartagena, nosotros estamos en jurisdicción Cartagena, uh -huh. Bolívar. Estamos, perdón, Bolívar. En Bolívar, no. no. Y Sucre. En Sucre. Estamos, estando más cerca de Sucre. Pero entonces aquí hay basurero. Hay un basurero en Tintipán, donde una empresa viene en eh, ciertos. haciendo eh, yes. un, un cronograma de visitas a la isla y vienen a recoger esas basuras. Entonces nosotros hacemos separación de residuos. Hay unos residuos que son aprovechables, como el cartón, el, el, el, las latas, el plástico. Aquí en el hotel tenemos, pues se podría decir, un, un tipo de negocio con los colaboradores del hotel. Entonces ellos recolectan todas las latas. Ah, okay. Cuando hacemos salida, pues estamos en el tema de, de cómo es en la operación administrativa de un hotel. Salimos uh -huh. casi al mes, tres salidas hacia Tolú para abastecernos, aprovechamos, la sacamos, ellos, es donde ellos, ellos se encargan uh -huh. de hacer esa recolección y la venden. Entonces, es una forma también okay. de manejar el tema. Bueno, ya que tocamos el tema, vamos a la parte que toca mi canal, que es eh, la parte técnica. ¿Cómo, bueno, tú me dices que tú eres, aparte pues, de, de estar administrando eso, tú eres chef. Sí, sí, señor. ¿Cómo, es, eh, eh, ¿cómo haces un negocio de estos en la mitad del de océano, cerca de otras islas, claro. y que este negocio sea rentable? O, obviamente también tienes competencia, ¿no? Sí, tienes competencia fuerte. aquí, tres, tres o cuatro hoteles muy fuertes, con distintos... Eh, moods, es Exacto. para cosas distintas lo de allá, lo de acá, y lo de allá, es, son cosas distintas, pero ¿cómo hace, isla, eh, cómo, ¿cómo hace Mucura Club Hotel para ser rentable? ¿Qué has tenido que implementar tú y claro. qué nos recomendarías en el canal para que la gente que esté pensando en tener islas, eh, de, de un negocio sí. en una isla, pueda hacerlo de una manera eficiente? eficiente? Bueno, mira todo, desde que yo estoy acá, nosotros iniciamos con un plan de costos, tener o sea, el éxito yo digo que es tener todo costeado. Saber cuánto te vale. Eh, en este caso, nosotros manejamos mucho pescado, ¿no? Entonces, para nosotros, eh, el tema de los costos es muy importante. Los tenemos tanto... Eh, yo representando el hotel aquí uh -huh. y mis superiores también. Ah, el ya. costo es número uno, ¿listo? Entonces, iniciamos con ese uh -huh. tema de costos y también con un, un plan de compras. Entonces, digamos, nosotros, como te decía, hacemos tres salidas a Tolu que es el puerto más cercano de la isla y tenemos en el hotel tenemos una lancha grande y tratamos de abastecernos de todo lo que se pueda hacer, Bien. la lancha la traemos lleno. minimizando costos para hacer un solo, un solo, una sola compra, ¿una sola compra? entonces tienen aquí almacenamiento, Ahora refrigeración sí, tenemos refrigeración, tenemos cuarto para guardar el tema de, de abarrotes, eh, lencería, es que aquí es, es todo un tema no, no solo el restaurante no, porque no. Eso se mueve muchísimo y sí, muy rico pero, pero, pero no es solo eso sino otras cosas como la gasolina, la o, gasolina eh, oxígeno, el oxígeno este se opera a base de, de sol... okay. entonces es un consumo diario es un costo bueno lo, lo bueno de nosotros es que nosotros tenemos un puerto muy cercano que uh -huh. se llama Verruga y tratamos de que todo lo que, que sea como estos elementos Principales Los diarios Los, sí. lleguen desde ese puerto. Que nos, claro, aquí todo es costoso. Eso no es, por eso te das cuenta que el hospedaje es más, es más costoso. Aquí, desde traer una botella de agua, ya tiene su, su costo. Sí, sí, no, se, se, se me perdió una llave, tiene que ir a hacer la copia en Cartagena <risa> o en Tolu Y son dos, tres días. Y son 60 mil pesos de ida y 60 mil pesos. Bueno, eso son como no, son, 15 eh. dólares. Sí, 15 dólares 15 pesos. dólares. Entonces eh, es un poco complejo, pero yo digo que tener todo bien organizado. Aquí todo tenemos gracias a pues a la operación del hotel, todo muy controlado, o sea, hace yo, tres, tres salidas, tenemos todo un listado que sabemos qué vamos a mercar, dónde lo vamos. Es más, cuando salimos a puerto a recoger, ya tenemos todo organizado. Ahí están los carritos, ya están simplemente se listos. la lancha. O sea, usted hacen la compra antes y ya llegan esa cargar. Listo. Yo siempre le digo a la gente que es que que que el que el que no planifica, está planificando para, la, para el desastre. Sí. Y, y dentro de todo, el tema financiero, ¿cómo se maneja acá? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces, digamos que tú ya me dijiste, sí, todo está planificado, todo está costeado, pero, pero realmente mantener la utilidad Ajá. dentro de un hotel, porque en los hoteles se desperdicia mucha desperdicien, cosa, mucha comida, muchas cosas, y en especial de la comida. Exacto. no eh, Yo digo que tener Sigo con el tema del control. Controles, control. digamos, absoluto. Nosotros sabemos cuánta gasolina se se opera la planta con cinco huéspedes o con sesenta. Uh -huh. Sabemos cuánto. Cuánto agua. Cuánto agua. No, pues el tema del agua, que también es bueno es local, es un es muy complejo porque en la isla no tenemos agua. No, no. <risa> no absoluta, es nada. un islote, no. Hay, Pero, no tiene agua dulce. Entonces, sí. Digamos las instalaciones del hotel. La mayoría está organizada. Debajo del, del hotel tenemos tanques de reserva de agua y casi todos los techos, la mayoría menos estos que tenemos de Palma, uh -huh. porque no se puede recolectar agua de Palma, uh -huh. recolectamos agua, ya sean en, en las habitaciones de atrás. Uh -huh. desde ahí nos reducimos un costo importante. Uh -huh. Pero cuando se nos acaba, toca irlo a comprar directamente desde Cartagena, que tren, que que, que, ah, no, car que y no lo ven Entonces el tema es tener control, digamos nosotros se sabe, nosotros sabemos cuánto digamos en el tema de, hasta de alimentación cuántos pescados nos gastamos con 60, también es muy importante digamos en estos sitios así alejado tener una muy buena coordinación sí. con las personas externas también que hacen parte del equipo del hotel no en este caso la, el, el equipo de reservas, uh -huh. porque ahí también parte el sabes eh? que te va a no? programar tus gastos, Exacto. entonces también nosotros ¿qué hacemos? cada 15 días proyectamos en el hotel lo más importante para nosotros son los huéspedes. Ellos son los que nos traen... Como debe ser. El dinero, exacto. El número uno. Sí. Entonces nosotros hacemos una proyección quincenal, más o menos cuántos huéspedes nos van a visitar. Con esa proyección hacemos ya todo el cálculo. ¿Qué, haga, qué cantidad de agua necesitamos? ¿Qué planta va a operar? ¿Qué consumo vamos a necesitar de ACPM y gasolina? ¿Qué cantidad de pescado necesitamos? El tema del pescado es muy, muy interesante aquí en la isla y es, es muy curioso. Yo siendo cocinero, a mí me apasionó desde, ya llevo casi cinco años viviendo aquí en Púlpura. Uh -huh. eh, el tema del pescado aquí es muy importante porque es muy fresco. Y nosotros se lo compramos directamente al pescador. Eso te iba a preguntar. El, el consumo pescado. local, ¿ustedes apoyan la pesca artesanal? Sí, ¿No compran eh, pescado en, vol en volúmenes? Sí, aquí eh, nosotros tenemos dos proveedores locales. Ellos son eh, personas que salen con sus métodos de pesca artesanal diferentes métodos de pesca cordel línea eh, trolear pescado y les compramos el pescado a ellos entonces un pescado muy fresco de primera calidad es muy buen pescado te diste cuenta que muy son? muy rico Tenemos <risas> parco, <risas> sierra que son pescados de alta categoría entonces, ahí también hay una economía dentro de la isla muy interesante, ¿no? Porque... Pero reduces costos en eso y también favoreces el medio ambiente, la economía local de los, local. De los pescadores. Estamos en una isla que casi todos dependemos de los... De otros. todos. Y de todos. Y de todos. De así, todos. Y los más empleados energía. aquí son también nativos. Son nativos de la isla y, sí. de, las, y de las otras sí. islas. Sí. Pero más allá de eso... Eh, porque tenemos gente que nos ven, por ejemplo, de, de, de, no sé, de Centroamérica, de México, que tienen la oportunidad de tener cerca una isla o que tienen la oportunidad o la idea de crear o de montar o de operar o comprar un restaurante en una isla. ¿Cuál es la recomendación más importante que le darías, aparte de lo que ya dijimos, de, de, de mantenerlo todo controlado? Porque pues, eso es, eh, digamos que es claro y es importantísimo, más importante cuando estás alejado de todo. Claro. Eh, pero ¿cuál es la recomendación más como persona, como empresario? empresario. Como... Bueno, yo creo que lo, lo primordial y, y es lo que a mí me tiene aquí trabajando es tener amor por, su, por el trabajo, amor. Pasión, costar, por, pasión por el servicio. Por el servicio. Esto es muy duro. Este tema de la hotelería y el restaurante es complejo. Tiene, te quita mucho tiempo, pero tienes que tener mucha pasión. Mucha pasión, dedicación. O sea, aquí son jornadas... Pueden ser hasta 24 horas, hay momentos. Yo, yo, yo doy fe de eso, doy fe de eso. Este muchacho ayer estuvo trabajando desde que nosotros llegamos hasta las 12 de la noche, por ahí estuvo trabajando de derecho. Y qué más pasión que venirse a vivir a donde uno trabaja. Exacto. Eso sí ya es, es el tope de la pasión. Bueno, pasión, ¿qué más? Digamos en estos negocios es muy fácil que, que por algún medio dejes de tener utilidad. Puede ser eh, si dejas de tener control, ¿no? Sí. O más bien, eh, como poder... siempre vas a tener alguna cosa que te va a tratar de, de, claro. de, de, de generar un, un, un déficit en tu economía, Exacto. pero si tienes controlados esos, esos imprevistos, sí. lo vas a poder sacar sí. adelante sí, sin, el... sin, sin, sin tener un golpe un muy la, duro. La hotelería tiene algo muy interesante: en algunos casos hay, hay, hay rubro, es que aquí tenemos restaurante, tenemos bar, masa, o sea, el ingreso está por, por varias, varias partes, varias partes. Sí. a veces los tours los, los tours que es algo también muy interesante a veces una de las cosas no, no es rentable pero es necesario para complementar, para complementar el otro. lo otro en otros momentos hay que bajarles a una cosa digamos en este caso les puedo dar un ejemplo en temporadas bajas nosotros bajamos el hospedaje a X eh, porcentaje le damos una tarifa especial pero nunca bajamos la comida la comida nosotros, el restaurante de nosotros es rentable siempre. Siempre. Siempre, nunca puede dejar rentabilidad del restaurante. Jugamos con un poco con el tema de la, del hospedaje. Para, increment, para incrementar, para incrementar el, el... el... Y en este momento el, el, la rentabilidad del, del restaurante puede llegar hasta ser del 50%. Eso te iba a preguntar, eso yo no, sé, pues no sabía si nos podías dar el dato, claro, pero sí. la rentabilidad de un restaurante, restaurante del 50, 50% ¿neta o bruta? Neta. Neta, es muy buena. O sea, la verdad es que es muy buena porque, sí, porque nosotros no. hemos hecho un, una investigación en general en América Latina y parte de Norteamérica Ajá. y las utilidades de los restaurantes, solo restaurantes dentro de, dentro de las categorías medianas y, pe, y, y pequeñas no pasan del 11, o sea, 11 al 15 y ahí quedan más o menos. Muy bueno por lo que aquí todos costos y nosotros conseguimos Ah, bueno, bueno. Ojo, ojo. Si no estás en Cancún, si no estás en Cartagena, porque en Cartagena tú puedes cobrar lo que quieras, te lo van a pagar. Exacto. Y vas a tener la rentabilidad que tú quieres, pero obviamente también vas a tener los gastos operativos. El Gasto, costo operativo aquí es muy alto. Sí, Altísimo. Sí, muy alto y aún así te deja el 50% del sí, restaurante, restaurante. El restaurante. El restaurante. Pero ¿no te, ¿no te canibaliza un poquito la falta de rentabilidad de, otros, de otras claro. cosas? Sí, sí. Ahí va como te digo, se nivela el se hotel nivela. más o menos cuánto te puede, dar, te, les está dando bueno, de el dato. es así sí, no no se puede <risa> <risa> Bueno, no hice ese ya todo... es un dato es restaurante, bueno, Exacto, que sepan nomás. monten un restaurante, <risa> hotel no, <risa> no eh, la comida de mar es muy buena es, eh, a gente le gusta mucho es rentable es rentable si estamos en el sitio donde se pesca Sí. Porque si tú vas si a montar, estás en una, en una montaña montar, ya no y es al costo del, tra del transporte fresco, hasta que ahí ya pierden. Sí, sí. No, y además la diferencia, les digo. Bueno, la gente que vive en la costa, que ya saben, pues, comerse el pescado fresco, o sea, todavía es, es otra cosa, es una experiencia distinta. Y buen pescado. Y, y buen, pescado. buen pescado. Y, buen pescado. y, buen pescado. y buen, bien preparado. <risa> bueno, amigos, muchísimas gracias no, por estar aquí. Siempre por, eh, vol volveremos, volveremos porque quedamos picados. Eh, ah, bueno. Y bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad de estar eh, con la persona que hizo posible en este momento, bueno, aparte, ¿no? Claro, o sea, aparte porque no fueron todo trabajo. un equipo de, de trabajo detrás, además todos fantásticos, todos muy rico eh, Bueno, como les decía yo ahorita en una historia, aquí Dios paró un ratico y se inspiró más. <risa> y aparte de eso, tenemos este hotel fantástico. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por gracias. atender los, los, los consejos eh, que nos están dando aquí. del Hotel Mucura Club de Isla, de Isla Mucura. Mucura. Nos vemos en la próxima. Adiós.